Y hay africanidad. Y digo en nosotros, en todos los mexicanos. Hay, hay esa percepción, digamos, que, que nos hace olvidar este, esta componente. Y ya no lo notamos. Nos vemos en el espejo y no vemos indigenidad, ni vemos africanidad. Pero resulta que llega un sueco y nos ve, o no luego, cualquier europeo del norte y nos ve y nos ve y ni el más bonito de aquí se salva ¿eh? ve en nosotros en nuestros rostros ve indigenidad que nosotros no vemos y africanidad que nosotros no vemos porque africanidad no es solamente el color de la piel africanidad también es la narichata los labios gruesos el pelo rompizado. hay una serie de elementos fenotípicos que están presentes y ya no, no los vemos, no nos damos cuenta de eso. Pero tiene que venir la historia crítica, y hacer una crítica de cómo nos han hecho la historia, y enderezar un poco las cosas y decirnos. me el fue el primero, el primer antropólogo que hizo estudios, ya hace mucho tiempo, los años 40, imagínense, ¿no? Desde cuándo? Y él hizo la primera contabilidad importante sobre la población negra en México así se llama su libro que publicó en esos años, y, este, y él habla de cerca de 250 mil, oigan esto, en Estados Unidos se, se, se calcula que fueron 500 los que llegaron, más o menos, casi la mitad de la población negra que llegó a Estados Unidos llegó a México forzadamente a través de esa tratamientad, como esclavos, esclavizados. Porque luego hablar de esclavos es utilizar también el lenguaje como nos han enseñado, ¿no? cosificar las, las, las personas, como si los esclavos, como si fuera un estado ya, ¿no? una condición que ya se tiene, no, fueron esclavizados. Por eso habría que decirles esclavizados, más que esclavos, ¿no? Porque no eran, no es que ya su condición fuera de esclavos, no, no. Fueron esclavizados. Entonces esto se habla muy poco. Y se ha dejado de lado esto. Fueron mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Mucho más. Incluso más de la contabilidad que hizo Aguilera Beltrán. Porque a todo eso que utilizó en su metodología muy rigurosa, Aguirre Bertrand había que agregarle todo lo que llegó a través del contrabando, que fue muy grande, que es muy difícil de contabilizar. Pero sabemos ahora que cerca de Puerto de Campeche, por ejemplo, y cerca de Puerto de la Cruz llegaban barcos y los compradores esclavizados. Les interesaba obtenerlos más baratos y fuera del de, de monopolio de la corona, y se iban a comprarlos a donde ellos sabían que los a, estaban vendiendo Y eso ocurrió también. Claro, la no mayoría oficialmente están por Puerto de Veracruz, como no todos sabemos, que también algún tiempo por Acapulco, que ya gente no lo sabe, pero también por Acapulco está todo lo que fue la trata a, este, el Pacífico y que ha sido muy poco, poco estudiada, un poco analizada. Entonces, pues yo vengo a hablar de algo de lo que casi nunca se habla, de lo que casi no tenemos conocimiento, y de que nos pensamos como muy distantes de eso, ¿no? Negros en Panamá, negros en Estados Unidos, negros en Honduras, negros, ¿no? incluso cuando en México detienen a una persona negra de las costas de Veracruz, o de, o, o de las costas de Oaxaca, o de las costas de Guerrero. Eh, Ustedes saben que los agentes de migración luego pagan los autobuses, se sube un individuo ahí, y al que ve que está ¿no? con el pelo rizado, se ve negrito y lo baja. Y a ver de dónde vienes. ¿no? ¿Vienes de Honduras? o ¿De dónde? eres... ¿No? Ilegal, qué sé yo, como si existiera la ilegalidad en términos de migración, pero ustedes saben que así es. Ese tratamiento que se da en la práctica, aunque a veces la ley no lo diga exactamente así. Y se les hace que canten el himno nacional para los azules. Y ahí tienen ustedes al costeño cartando el mismo nacional para demostrar que el mexicano es totalmente indignante, racista el trato, discriminatorio, por supuesto, absolutamente ilegal. Eso, ¿no? eso se da y se vive en nuestro país, pero casi nadie habla de esto. El gobierno se comprometió a hablar de esto desde hace algunos años, ahorita les voy a hablar un poco de eso, porque yo tengo un texto, les digo, lo voy a leer, pero como el texto no habla de esto, sí, me interesa antes de pasar al texto, eh, un poco ubicar el hecho de que en México primero hay que ver. segunda eh, esta población llegó aquí como esclava los españoles llegaron a lo que ahora es América para ellos las indias ustedes saben el equívoco este de Colón ¿no? pensaba que había llegado a otro lado, a ¿no? un nuevo continente, ¿no? nunca se imaginó, ¿no? Eran tierras completamente diferentes a las que él suponía que llegaban. Y ahí viene lo de la de indio, ¿no? No lo de indígena, que esa es una palabra que está en cualquier diccionario, hay indígenas en, en, en África, hay indígenas en Asia, hay indígenas en Europa, ¿no? Pero eso es, bueno, otra cosa es nacer, nacer, ser nativo de un determinado lugar, ¿no? Que eso propiamente es un dinero, eso está en el español, es una, es una palabra simplemente que habla de eso. Pero la palabra indio, pues no, eso es, como decía Conchil Batalla, esa es una, una categoría colonialista, colonial. Porque el colonizador, homogeneizando lo que eran naguas mayas, eh, purépechas, zapotecas, etcétera, etcétera, los zapotecos, eh, los llamó indios. ¿no? Y ahí, entonces, indio en realidad para él, el colonizador era aquel que iba a colonizar, por eso dice, por fin de batalla, quiere decir colonizado, en realidad, una forma de homogeneizar lo que era una diversidad étnica, cultural, lingüística etcétera, a la que ellos llegaron llegaron además a una realidad diversa que no estaba convertida en una especie de archipiélago ¿no? como puntitos, como islas separadas unas de otras completamente, no los europeos llegaron no nada más los españoles portugueses y después los franceses y los ingleses, que van a llegar acá como colonizadores van a encontrar una realidad social estructurada eran pueblos en donde había ciertos procesos de interculturalidad, de relación algunos eran de dominación otros eran de relaciones comerciales de intercambio de mercancías, etc. Había una, una, son totalidades que si usted.